Vámonos inmediatamente a nuestra entrevista ya anunciada. Está con nosotros Alejandro Soriano, Alex, ex presidente de Ucenor. Y con él vamos a tratar acerca de la postura del comercio organizado de la provincia de Duarte ante el paro de labores recién finalizado. Buenos días Alex, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buen día, muy buen día para, Buenos días. para Francis, Yerjan, Amado sí. eh, y todo el, eh, el resto del staff de este importante programa. Y Rafael Soriano. Él está muy bien, Qué bueno. les manda saludos. Sí, no, muchas <risa> sí, gracias, igual sí. para él, un abrazo desde acá. Gracias, gracias. Adelante, ¿cuál es la posición de ustedes como comercio organizado con relación al paro, a los resultados de ese paro, lo que pasó en... Eh, la posición del comercio siempre ha sido la misma, uh -huh. no ha variado en nada en, en los últimos años. Eh, estamos eh, siempre de acuerdo en que las obras que se demanden y que organizaciones populares consideren prudente y necesaria para San Francisco de Macorís, eh, pues se puedan lograr, concretizar. Estamos de acuerdo con que eh, se reclamen eh, estas, estas reivindicaciones. Eh, lo que no hemos estado de acuerdo es con el método. No tenemos ningún grupo en contra, no estamos en contra del Falpo, no estamos en contra del colectivo. Eh, muchos de ellos son amigos nuestros y nos encontramos en diferentes encuentros, eh, en diferentes reuniones. Son amigos, eh, son hermanos. Eh, sin embargo, no estamos de acuerdo con la postura de una paralización. Es una lucha que se viene eh, llevando, las paralizaciones es una cultura de unos más de 50 años, Sabemos que los tiempos actuales no son los mismos que, que, que hace ya hace más de 50 años. Eh, mm -hmm. Por eso nosotros entendemos, y así lo entiende también San Francisco de Macorís, de que el método eh, para realizar la, las protestas no deben de ser paralizaciones, que pueden ser un caldo de cultivo para lo que es la delincuencia y que se pueden tornar eh, no pacíficas. Y por esto no estamos diciendo ni acusando a que los organizaciones los organizadores de las huelgas eh, eh, no voy a mencionar un es, en específico, sino de manera general, sean los promotores de, de, de, de actos delictivos. Pero sí, eh, eh, el, eh, cuando se le da un espacio para para eh, un espacio para, para las protestas, para, la, para una huelga, una paralización, pues obviamente se crea el escenario idóneo para eh, estos criminales poder, poder delinquir. Mira, eh, siempre me he preocupado y he dicho en reuniones con el sector comercial, hace muchos años. ¿Qué ha pasado que no se ha podido inteligir un plan verdaderamente de desarrollo para San Francisco de Macorís? Partiendo de la gente que promueve, que da empleo, que sostiene la economía local, que son los principales interesados en que la calidad de vida cambie de los franco-macorizanos. ¿Por qué no se ha logrado liderar también las observaciones sociales? que se pueden hacer a los gobiernos, ustedes que tienen ese liderazgo comercial y económico. Evidentemente que ha sido, y, y es algo que usted y todos nosotros, y todo el que vive aquí en San Francisco de Macorís ve, es que falta eh, esta, esto que se va a dar, y es una unión, una unión entre eh, los diversos grupos eh, populares, una unión entre todos los sectores eh, de las Fuerzas Vivas de San Francisco de Macorís existe un plan de desarrollo eh, todos sabemos el trabajo que ha venido desarrollando el padre Isaac, que no se le puede quitar mérito eh, sabemos que hay muchas personas que tienen buenos deseos más sin embargo nos falta esa unión que, que yo estoy seguro eh, de que más, más temprano que tarde pues va a venir, por el bien de San Francisco de Macorís, sabemos que eh, existen esas ideas más sin embargo hay unos unos métodos que vuelvo y repito que ya es algo de una cultura de más de 50 años que no se va a cambiar de la noche a la mañana eh, sin embargo eh, yo creo que ya estamos comenzando a despertar y yo creo que eh, lo que se ha visto es el deseo de toda una sociedad de que eh, Macorís pueda seguir progresando de poder nosotros exigir esto que, que Francis está diciendo eh, sin métodos que alteren el orden público. Y evidentemente que nosotros vamos hacia allá. Es el sentir de la población. Y, y yo estoy seguro que todos unidos y juntos, y vamos a hacer esfuerzo para que así sea, pues lo vamos a lograr. Eh, Soriano, respecto de lo que tiene que ver con ustedes la parte comercial y empresarial, eh, ¿tienen ustedes en plan crear eh, alguna algún grupo de veedores que pueda ir a las instituciones a verificar el cumplimiento de la norma, por ejemplo, al Hospital San Vicente de Paul, ¿cuándo fue la última vez que ustedes como empresarios, como, como comerciantes de San Francisco fueron eh, al hospital para ver las condiciones en las que está funcionando, si la gente está recibiendo ¿verdad? el derecho a la salud, si están recibiendo los medicamentos? Y, y entonces ahí mismo exigir a las autoridades el cumplimiento. Por ejemplo, el visitar el hospital, la construcción del hospital, el visitar los barrios para ver las condiciones de los barrios y exigirlo como como ¿verdad? como verdad, comerciante y empresario al gobierno de mayor cumplimiento, que es lo que hace Santiago. Santiago se reúne con el Estado y le exige el cumplimiento de obras Y entonces como que el pueblo se siente más representado eh, cuando, cuando ve que el empresariado no solamente te vende, sino que también se preocupa por, por tu bienestar. Evidentemente, y, y ustedes lo han notado por acá, de que el sector comercio en los últimos años ha tomado un papel eh, social muy importante y fundamental. No hemos todavía logrado los objetivos trazados, no hemos todavía llegado a donde nosotros queremos llegar, pero sí vamos en el camino. Evidentemente que en, en, en meses atrás, hace unos meses atrás nos hemos reunido con las autoridades para ver el avance de algunas obras prioritarias. Hemos visitado en más de cinco ocasiones la, la, la, el avance, ver viendo el avance de la construcción del nuevo hospital. Hemos, estado, hemos visitado en el proceso de construcción el Puente de Ugamba, y hemos estado reunidos por, por eh, diferentes instituciones gubernamentales, tanto locales como nacionales, en búsqueda de, de soluciones. Eh, evidentemente todavía nos faltan muchas cosas que usted lo acaba de mencionar, eh, eh, vamos en el proceso, vamos avanzando, el sector comercial últimamente se ha caracterizado y usted lo está viendo en, las, eh, en los medios de comunicación, no por su labor comercial ni, ni en búsqueda de intereses eh, particulares para los mismos miembros de las diferentes instituciones del comercio, sino más bien por, la, por, las, eh, por las gestiones sociales que ha, estado que ha venido realizando. Entonces yo creo que vamos en el camino, nos falta eh, todavía mucho, vamos en el proceso, Hemos visto un comercio últimamente más activo en lo social últimamente y no es un secreto para nadie, ustedes mismos lo han admitido y lo saben, pero eh, nos falta. Y yo creo que eh, todos juntos podemos irlo logrando y, y a medida que pues eh, vayamos afianzando esa unidad en el que las diferentes instituciones del comercio trabajemos en conjunto bajo un mismo objetivo y que nosotros podamos lograr concretizar el reunirnos con los diferentes eh, ámbitos sociales de la ciudad, eh, no tan solo con las instituciones de servicio sino también con los, con los mismos grupos populares, que es eh, eh, un factor muy importante, eh, a pesar de que tenemos diferentes mm, eh, ideas en cuanto a los métodos de lucha, pero sin embargo la unión es muy importante. Y, una, y, y algo muy importante, de hecho, que para mencionar esta unión y esta búsqueda de nosotros poder eh, captar eh, eh, la idea, eh, que ellos puedan adquirir las ideas que nosotros tenemos y de sumarlos también a ellos, es que eh, en, específicamente la institución a la que pertenezco, que es la Asociación de comerciantes de la Provincia de Duarte, lo hemos incluido, hemos incluido a miembros del FALPO y del colectivo, a nuestra institución en el ámbito para desarrollar algunas actividades. Lo hemos hecho con la institución de franco Macorizanos Unidos, que ustedes lo vieron, lo hemos visto con el Comité de Apoyo para la Feria Mayorista, que es una organización, más bien para buscar lo que es el desarrollo y, y promover lo que es San Francisco de Macorís a nivel nacional. Entonces, estamos acercándonos, estamos abriéndonos, y eso que usted acaba de mencionar es muy importante, es algo que vamos desarrollando, pero lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Por ejemplo, ahí mismo, usted dice que usted ha visitado el hospital San Vicente de Paul, el que están construyendo acá. Ya el gobierno tiene eh, tres años con ese hospital que lo encontró iniciado, como en qué por ciento, un 30%, 30, 40% lo encontró levantado. Uh -huh. y va a cumplir casi cuatro años y no vemos todavía, incluso hablaron de, de inaugurar una primera fase de ese hospital ustedes como comercio se han sentado y le han exigido al gobierno mire, eso, eh, díganos en qué fecha lo van a entregar de manera completa porque no me parece a mí como lógico que inauguren una parte, eh, verdad, como para salir del paso y entonces la otra parte se quede para cuándo. Hemos visto eh, eh, eh. Como el, el gobierno local y el gobierno nacional acostumbra muchas veces a dar varios primeros picazos para eh, diferentes obras. Y efectivamente, pues, no es un secreto para nadie que se han anunciado diversas fechas de inauguración de diversas fases del hospital. Esto es algo que lo exigimos en el gobierno anterior de, de Danilo Medina, Correcto. el cual se prometió que se iba a finalizar antes de finalizar el, el gobierno, que se iba a concluir y que se iba a inaugurar la obra. Y, y en ese momento creo que lo visitamos en dos ocasiones. Ya con este gobierno lo hemos visitado en varias ocasiones. Y evidentemente que hemos exigido eh, eh, la aceleración de este hospital, que es de mucha importancia, no para San Francisco de Macorís sino para la región. La es un región. hospital regional. Y, y vemos que están muy lentos y se, le ha, se les ha exigido y hemos estado gestionando. Eh, sin embargo, eh, aún tenemos la, la promesa de incumplida de, de, de finalizar esa importante obra para San Francisco de Macorís, está en avance pero va muy lento, entonces es algo que eh, no es un secreto para nadie todo San Francisco de Macorís está aquí y está viendo lo que se está desarrollando y evidentemente que falta más exigir la, la concretización de obras que están ahora mismo avanzando muy por lentamente. Por ejemplo, la circunvalación, por lo menos lo que se puede ver está igual que hace seis, siete meses. Visiblemente se ve igual, eh, todo el que transita eh, por la salida de Santo Domingo por acá, ve que no hay avance, que está en cero, y efectivamente sí han realizado avances muy lentos, porque tenemos que ser también objetivos y serios, eh, pero van muy lentos, con muchas obras de, de importancia, eh, se alegan muchas situaciones de presupuesto se alegan muchas situaciones pero la realidad es que eh, los avances de esas obras principales de las cuales el gobierno siempre se ha hecho eco de que está desarrollando aquí en San Francisco de Macorís en el que se están eh, desembolsando aproximadamente y se van a desembolsar unos 12 mil millones de pesos para la provincia de Duarte van muy lentas, eh, no es un secreto para nadie, eso eh, es correcto Entonces, eh, la, eh, ustedes como como Asociación de Comerciantes ¿Cuándo, ¿Cuándo le van a exigir Por ejemplo, así como ustedes emitieron un comunicado eh, Diciendo que iban a abrir ¿Cuándo le van a emitir un comunicado al gobierno? Miren, nosotros como comerciantes exigimos El avance de estas obras Porque así, y lo digo de manera muy personal Yo me, yo me sentiría más representado por ustedes Y entonces uno pudiera ¿Verdad? Cuando ustedes hacen un llamado estar al lado de ustedes, sin embargo eh, Vemos que usted lo está diciendo Pero no lo están llevando eso al papel Es decir, al reclamo directamente al gobierno ¿Cuándo veremos de parte de los comerciantes un reclamo ya de manera directa al, al gobierno Estamos central. Estamos muy acostumbrados siempre a, a, a, al papel y a llevar al papel. Y el papel es muy importante porque el papel es lo que eh, representa la acción. Sí. Más sin embargo, yo considero que más importante que el papel es la acción. Y, y la acción la hemos estado desarrollando, le estoy informando lo que se ha hecho y lo que seguiremos haciendo. Y ya lo del papel eh, también se realizará yo creo que lo más importante hay mucha hay mucha demagogia en muchos en muchas instituciones también en lo político eh, sin embargo ya apartándome algo de lo político yo creo que la acción eh, Yerjan, y usted ha sido una persona muy coherente en esa parte es lo más importante según lo que yo he podido expresar eh, ver observar de parte de ustedes es que no tenemos que simplemente mostrar una cara sino que también detrás tenemos que accionar y ser personas coherentes y claro. ser personas eh, eh, eh, eh, eh, serias en lo que emitimos y en lo que decimos y yo considero que sí, realmente el, el, el papel del comercio eh, se ha cambiado mucho. El papel del comercio siempre ha sido, y lo que nosotros hacemos con cada comercio que nosotros eh, eh, pues agregamos y analizamos como miembro de nuestras instituciones, es que nosotros velamos, velamos por el interés del comercio. Sin embargo, eh, como, como dije al principio, ya nosotros no somos un ente simplemente de velar el interés comercial, somos un ente social. Y así lo, nos está viendo la gente. Y evidentemente que las acciones hay que llevarlas, hay que hacerlas, hay que seguir, hay que fortalecerlas. Es por esto que nosotros tenemos que concentrarnos más eh, eh, en poder concretizar y expresar, y que la gente sepa qué es lo que hace el comercio. Que no tan solo se quede a, a, a detrás de cámaras, sino que también se exprese a través de un papel, como usted dice. Porque evidentemente si la gente no lo sabe, pues no, quizás no se va a sentir representada como usted dice. Más sin embargo, sí si detrás, y, y es, no es un secreto para nadie, eh, se está ejecutando. se están Nos estamos reuniendo periódicamente con las autoridades exigiendo. Inclusive, en una de las últimas reuniones hubo un comerciante de las Guaranas que estuvo exigiendo un pliego de obras que, que ni siquiera eh, eh, los grupos populares de las Guaranas eh, lo han exigido a, al Estado, al gobierno. Y, y yo creo que eh, eso es importante comunicarlo. Estoy muy de acuerdo con usted y eso tenemos que expresar. El, bien, Alexander, eh, bueno, eso va dentro de lo que es la visión nuestra de que alguien tiene que tomar un liderazgo, Exacto. alguien sí, debe tomar sí. el liderazgo. ¿Por qué nos interesa el comercio? Ya usted ha explicado parte de, de, la, de esas verdades. Ahora, entramos a lo que es la vida comercial y usted que ha manejado desde pandemia, hemos tenido la interacción con respecto a cómo se ha movido el mercado y el, y, y, y el valor de la canasta. Creo que se ha desbordado. El dinero no nos está rindiendo. No sé cómo ustedes lo están percibiendo porque sé que ustedes son eh, intermediarios. Para que llegue a mi mesa yo tengo que comprarte a ti. Y tú tienes que comprarle a quien lo produce y a quien... ¿Qué hay de estos precios en el mercado y qué, ha, y qué ha habido con el salami que se anunció una resolución de incluirlo? dentro de los productos que llevan ITEVIS? Nosotros hemos visto eh, subir de una manera exorbitante los precios de los productos de la canasta básica familiar en los últimos cuatro años, de una manera increíblemente tendente siempre a la alza. Eh, esto nosotros siempre lo hemos estado eh, denunciando a través de los medios de comunicación. Estamos en contra de de, de esta situación que afecta no tan solo al comercio, sino también a los consumidores. Y evidentemente que estoy muy de acuerdo con usted, eh, eh, el comercio no está tan solo en el interés comercial, sino en el nivel social, y, y eso usted lo acaba de decir. Y nosotros, eh, eh, cuando vemos una información de que no tan solo, no, no tan solo Francia al salami, es, al, es solamente y únicamente al jamón, que se le, sí, está, el se el le está aplicando a partir de ayer lunes un 18% de ITEVIS, estamos totalmente en contra de eso. Y a través de la Federación Dominicana de Comerciantes se le está exigiendo, tanto a Impuestos Internos como al Poder Ejecutivo, echar eso para atrás. Eh, ¿Cómo podemos nosotros aumentar eh, de la noche a la mañana un 18% al jamón, que es uno, de los, que es uno de, los, de los productos básicos en lo que es la cena, de, del dominicano y, en el, eh, el, ¿Y el desayuno entonces evidentemente son cosas que yo creo que en estos momentos no son prudentes no hemos no habíamos recibido el comercio no había recibido una, esa información de, de, del aumento de esto sino a través de, de los medios de comunicación eh, no entendemos cómo eh, de repente decir que la industria de, del jamón y <risa> cárnico le está aplicando el 18 desde ayer eh, eso nos informaron. Eh, se informó a través de las diferentes empresas, que, principales empresas que fabrican embutidos, de que a partir del día de ayer lunes se le iba a estar aplicando un 18% a lo, de ITEVIS a lo que es el jamón. Inclusive todos vimos a través de los medios de comunicación, específicamente de un importante diario nacional, una carta de impuestos internos informando a una empresa de cadena. Eh, nacional. Por eso es grave, porque eso es una resolución de impuestos internos internos y no se ha hecho la reforma fiscal, le esperaba. Deje una pregunta ahí, eh, Soriano. Nos vamos a joder. Ustedes como comerciantes, ¿por qué no emiten inmediatamente un comunicado rechazando que que eso para que ustedes no lo vean que ustedes lo están protegiendo? Se están protegiendo ustedes y no están protegiendo a nosotros. ¿Por qué es que nos dejan desarmados? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a, a comprarlo, nadie me defiende. O sea, yo tengo que pagar lo que dice ahí. Sin embargo, eh, algo muy importante, es una información bastante fresca. Eh, todos, incluyendo ustedes, yo me imagino que no tienen una semana que se enteraron de esa información. No hace par de días. Hace par de días, así también nosotros. Entonces, eh, a raíz de eso, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, hizo un comunicado y expresó el rechazo a esto. Y, y, y tenemos aún la esperanza de que eso se eche para atrás. Inclusive, no hay un comercio... Eh, estoy hablando de, lo, de los comercios afines y afiliados a las asociaciones No lo compren, que no, lo, déjenlo de tener Ay, no, no, estamos, sí, sí. no lo estamos aplicando, obviamente no se ha comprado tampoco eh, Pero eh, no ha habido alza todavía El consumidor en este momento, a pesar de que ayer se inició a cobrar el ITV a partir de las empresas productoras el comercio no ha comprado, pero tampoco lo está aplicando. Estamos a la espera de eso y a raíz de eso vamos a esperar los próximos días qué resultado tenemos y ahí vamos a tomar una postura un poquito más firme. Porque definida. lo correcto sería que el consumidor deje de comprar Ay, Ñe, Ñe. y se le quede. Lo correcto sería a que, todo el mundo. Que, que, ¿verdad? que los comerciantes le exijan al no, gobierno que ellos desmonte ellos simplemente eso. son revendedores, se está haciendo, se está que, haciendo. que enfrenten. Pero se también el consumidor, que... tenemos que aprender a ser consumidores conscientes. Que Cuando un... aquí se juega con la comida, la comida del pueblo, de nosotros, no es verdad que se le puede permitir a ningún gobierno, ningún gobierno, por más autoridad que tenga, por más necesidad que tenga. Usted tiene muchísimas cosas por donde está buscando dinero, sí. como la gasolina, el anticipo. Oye, si el anticipo, ¿cuánto, cuánto me quitaba a ¿Eh? Son mucho el dinero. No estamos ganando la diferencia de, del petróleo, no estamos ganando la diferencia de toda la vaina, y también siguen a la comida. ¿Qué qué hacer con los precios de la comida que están muy altos? Bueno, eh, los precios de la, hay muchas alternativas. Hay diferentes tipos de jamones ahí. Espérense, espérense. A usted que le gusta eh, mucho. Eh. Eh, eh, usted dice que hay diferentes tipos de jamones. Es eh, si decir, usted me está no diciendo que deje de No hay ningún que jamón que venga sin Itebi. Pero me está yeah. bajando, en ese caso, y, y, y, y está muy bien la propuesta, pero está bajando la calidad de vida del dominicano. Yo propongo embargo, que lo, dejamos, lo dejemos de consumir un tiempecito, como pasó en Puerto Rico, con los pollos. Eh, por un centavo o dos centavos. Tuvieron que tirar el pollo y enterrar el pollo. Soriano, ¿qué hacer con los precios? Hay alternativas. Sin bajarle la calidad, por no, favor. No, no, sin bajarle la calidad. Hay diferentes marcas, hay diferentes marcas, pero si Francia Menos opta harina, no, Mari. Si, si si Francia opta por no comer jamón, bueno, no hace tiempo, más de 20 años. Oh, bueno. A mí no me, me afecta. el huevo sigue... Un poco... Bueno, está alto. Pero... pero tengo que comprarlo para mi familia. Esa, eso es cierto, eso es cierto. Entonces hay que buscar alternativas. El salami todavía está exento. Esperemos que no se vayan a inventar otra cuestión, otra resolución. Bueno, si sí, sí, aumentan el salami, hay un candidato que se va a sentir muy mal. ¿Cuál es el eso? Precandidato. ¿Cuál es eso? Yo te digo en la pauta. Ah, ah, ¿Tú no has visto el video del candidato que va a comer frito vale? ah, vale verde? Con No, ¿qué? Se, le, se le embromó el tema de la campaña. Bueno, bueno. Bueno. Mira, hay una pregunta obligada y es el hecho de que en el último movimiento huelgario que se hizo en San Francisco de Macorís, en comercio, yo decía aquí, cantó como gallo y puso como gallina. Porque al final. Se envalentonaron y dijeron, nosotros vamos a abrir por encima de todo Y demandaron un comunicado y finalmente cerró todo el mundo Ok Muy bien eh, la... ¿Qué opinión te merece a ti como joven empresario la... ese, esa actitud? La... Voy a volver al principio de la entrevista En lo que yo dije, en lo que yo informé Y es que el comercio siempre ha tenido una postura Y no la ha variado La diferencia que hubo con, esta, con este pasado paro huelgario Es que los diferentes sectores del comercio, emprendedores nuevos, eh, comerciantes que ni siquiera, eh, que son nuevos y que no todavía pertenecen a las instituciones, se acercaron y expresaron, eh, nos expresaron que necesitábamos abrir las puertas, de que necesitábamos avanzar porque no era posible un paro huelgario en el mes pasado y otro en este. Ahora bien... El comercio emitió a través de la Unión de Comerciantes y Empresarios, que la preside mi padre, Felipe Manuel Rafael Soriano, un comunicado en el que no se le exige ni se le obliga al comercio a abrir, sino de que por las situaciones antes descritas nos veremos en la obligación de abrir. O sea, que tenemos la intención, esa es la palabra, algo así no recuerdo textualmente, pero el comunicado informa de que se tiene la necesidad de abrir las puertas y trabajar de manera eh, normal. No se está enfrentando a ningún grupo. Y efectivamente en, esta pasada, en este pasado paro huelgario, eh, eh, los comercios, surtidoras, almacenes que estuvieron alrededor del mercado en esa zona trabajaron prácticamente de manera normal en la mañana del, del, de, de la, del día de la huelga. Trabajaron normal, en un 90% estuvo abierto. Sabemos que el resto de, de, los, de, de las áreas y de sectores de San Francisco de Macorís Estuvo eh, eh, abierto solamente un 30%. En una huelga normal eh, eh, siempre está abierto un 10% y en el mercado un 30%. Sin embargo, ahora se abrió un poco más. Obviamente que las cámaras enfocan el grueso que son los comercios que están cerrados. Eh, hay situaciones por las cuales muchos comerciantes que tenían el deseo de abrir no pudieron abrir. Está eh, primero... Eh, el hecho de que muchos empleados que viven en la zona norte no pudieron bajar por diferentes obstáculos, eh, bloqueos, diferentes situaciones. Y comerciantes con poco empleado eh, no van a abrir las puertas. Hubo otro caso y es que un amigo comerciante, un productor eh, lácteo eh, de la parada Marilisi, salida a Bellatapia, sufrió un, un, un atraco eh, por parte de ocho encaputa, encapuchados... Gracias a Dios nos llevaron grandes cosas eh, materiales, ni hubo nada ningún tipo de, de, de pérdida ni daño eh, eh, físico, sí. gracias a Dios, pero sí hubo mucho susto en esa parte y eso corrió y muchos comerciantes se atemorizaron y, y cerraron las puertas Mira. otros ya viendo las 10 de la mañana y viendo que hubo poco afluencia de personas, pues cerraron las puertas sin embargo, ha sido un avance el hecho de que muchos comercios en el área, como dije, alrededor del mercado trabajaron de manera normal en la mañana inclusive recibiendo, recibiendo muchos, muchos consumidores y pequeños comerciantes que fueron a surtirse, entonces eh, yo creo que es el inicio de un fin, no se va a cambiar de la noche a la mañana, vuelvo y lo repito eh, nosotros no estamos en contra de los grupos populares Estamos en contra de un método, de una cultura Eso de 50 es años Eso es un error lo que tú acabas de decir Y te voy a explicar por Ajá. qué Desde el punto de vista filosófico No estar en contra de los grupos que lo adversan a ustedes de alguna manera Es romper con la dialéctica sí. el, el mundo, la vida es la oposición y lucha de contrarios y de la oposición y lucha de contrario surgen los resultados de las cosas, entonces por eso no comparto esa opinión tuya pero oye lo que dice yo, ahí me, yo me perdí ahí Quisiera que tú sentiste que fue un, tra, un, tra, un tú sentiste que fue <ríe> un, tra, un sea, no, no, no, no, no permítame aclarar aclarar algo, aclarar algo yo no entendí Francis lo dijo muy claro y usted lo ha dicho, necesitamos unidad Claro. Obviamente que hay, nosotros evidentemente necesitamos del pueblo de San Francisco de Macorís hay, eh, Sabemos de que dentro de muchos grupos hay personas que, que no, no, nunca van a poder eh, eh, eh, adherirse Pero sí necesitamos sí necesitamos eh, de algunas personas que se puedan unir en San Francisco, eh, para San Francisco de Macorís Y para avanzar en el desarrollo Cuando yo digo de que no estamos en contra de un grupo Es porque no queremos enfrentar a nadie de una manera directa eh, y y, y la, el, Amado tiene su, su filosofía y la tiene muy clara, eh, pero nosotros lo que estamos buscando es romper con un método. Y yo creo que cuando tenemos una cultura de 50 años, en un preciso momento como este, que es importante, yo creo que el cambio debe de irse dando. Pero no podemos cambiarlo de la noche a la mañana Que, que claro. los intereses de ustedes Y los intereses de los grupos populares Que convocan a UNO no son los mismos Eso quiere decir que la lucha es necesaria El enfrentamiento es necesario Pero para... ellos pudieran asumir también Ya la, una parte más activa Es decir, por ejemplo los lo propios comerciantes pudieran llamar a un paro comercial un día eso es lo que eso es lo, lo que eso es lo que estoy diciendo como pararle el pueblo completo y en vez de que se quemen goma vamos a jugar pelota en, la, en las calles eh, verdad eh, claro permitiendo entrar la, la vida la misma gente. es dialéctica sí. la misma la vida misma es dialéctica es un enfrentamiento constante es el choque constante Así es. decía sí. un amigo que tengo que bueno que tuve, que falleció sí, los que chocan mucho dejan de chocar la, chocando ¿Eh? Entonces, pero tú estás justificando que ellos se han enfrentado. No, no, no, que se enfrenten. <risa> o sea, el comercio tiene obligatoriamente que plantarse. Y si no, vamos a seguir con ese juicio. Lo que pasa es que Ale es un muchacho formado por un hombre que lo convirtió básicamente en, en, un, en un hombre con un carácter, una dama. Tú eres un muchacho excelente <risa> en ese trato, en ese manejo y lo que... Pero pero de alguna manera el comercio necesita una posición definida Mira, y definitiva para eh, poder evitar esta situación que se nos viene dando cada es momento es cuestión de plantearse en la mesa como Ajá. comercio qué cosas se requiere en San Francisco de Macorís que permita que el comercio tenga eh, un desarrollo partiendo de la calidad de vida de su gente Exactamente Es decir, de, que cuando de tú planteas gente. Un plan, eh, una situación pensado en la gente No en lo solamente en lo comercial Porque lo otro viene de, por añadidura En la medida que una población mejora Hay más consumo Que cuando la gente vaya al hospital Encuentre el radiólogo que casi nunca está ahí que, Eso es. que no haya una sola silla de rueda o un solo camillero o que no haya seguridad. O que, Ese es un que, mensaje que, no que debe un, llevarlo al de centro. Ustedes como comerciantes encontrarían el apoyo del pueblo cuando digan no vamos a cerrar en esta ocasión. Una opinión. Es que están defendiendo al pueblo. Un mensaje al final, eh, Alex. Bueno, eh, definitivamente yo creo que nosotros eh, estamos comenzando a ver diferentes grupos que se están expresando. Estamos viendo cómo... Eh, Muchos sectores que no han estado, que se han mantenido callados, han estado expresando. Y yo creo que es algo que por el bien de San Francisco de Macorís vamos a ir logrando. Eh, yo creo que San Francisco de Macorís a partir de ahora va a estar más unido, va a estar enfrentando esa, esa postura del método. El comercio se va a mantener bastante firme. Y yo creo que eh, por el bien de San Francisco de Macorís, nosotros tenemos que cambiar ese método. Confío método en eso. El método de, de, de la, ¿La paralización. De, de la huelga, bien. efectivamente. Gracias. Confío en eso. Señores, ha estado con nosotros Alex Soriano, como ustedes han visto y ya lo han visto acá en este programa, un muchacho formado con una decencia excelsa. La verdad que te, te admiro y te, sí, sí, me, sí. me llama la atención tu actitud. Sí, gracias y felicito a Rafa, mi amigo, mi, mi compañero de sí. estudio. ¿Sabes qué comenzó a estudiar Derecho? Sí, <risa> Soriano. Sí, sí. Ah, qué sí. bien. Con nosotros, con los primeros grupos de la Nordestana. Pero después se dedicó a su negocio, lo mejor que hice. <risa>